Dopril estará mañana abriendo las puertas de su nueva oficina en Moca. Precisamente el doctor López Solís afirma que nuevos espacios servirán para facilitar accesos, beneficios, corresponden a los afiliados afectados por accidentes laborales. Eh, de prevención y protección de los riesgos laborales y Dopril, Estará en el día de ayer dándole apertura a sus nuevas oficinas, precisamente, perdón, en el día de mañana estará abriendo las puertas mañana de la nueva oficina, precisamente en Moca. Qué interesante, bienvenido, claro, que puedan tener los usuarios, las personas que tienen que ver con estos temas, necesidad, en lo que tiene que ver con los riesgos laborales, ya saben que a partir de mañana el IDOPRIL, abre sus nuevas oficinas en Moca. Qué interesante. Tú sabes que hoy, precisamente, 28 de abril, coincidiendo con eh, la segunda intervención norteamericana en la República Dominicana, pero también se celebra hoy, 28 de abril, el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Coincidencialmente, el doctor Fausto López Solís está disponiendo la apertura de un nuevo centro de servicio en la ciudad de Moca. Para los afiliado eh, de los riesgos laborales para, los, eh, para la, los afiliados y sus familiares ¿no? porque es un servicio amplio para facilitar esas atenciones que están mereciendo los trabajadores los hombres de trabajo, los hombres que producen el pan los hombres que producen el bien del país sí. que se merecen esas atenciones y el IDOPRI es como eh, la niña bonita de la seguridad social porque cumple fielmente con sus funciones de brindar esa protección oportuna a tiempo y con un 100% en la, en la materia de salud cuando sí. una persona se ve afectada por un accidente laboral, sea este en trayecto o sea una enfermedad profesional. Así es que enhorabuena y felicitamos al Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales por esta nueva eh, apertura, por esta nueva oportunidad de servir mejor que se está presentando en la ciudad de Moca. Moca, Corazón del Cibao y, una, y, un, y uno de los centros de producción más grandes del país. Eso es así, bienvenido. Recordarle a todos ustedes que estas oficinas van a estar en una parte céntrica de la ciudad, precisamente en la calle Antonio Guzmán, esquina 3 de la plaza BCD de la ciudad de Moca. Claro que sí. <música>